Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos sean todos a un nuevo video, yo soy Carlos Vallejo del canal de Tino Share Spanish y el día de hoy les voy a enseñar tres métodos para que ustedes puedan desbloquear su iPad sin la contraseña que esto se vuelve un problema porque si nosotros olvidamos la contraseña o el código del iPad esto puede ser un inconveniente, ¿ok? porque bueno, obviamente manejamos contraseñas para las redes sociales quizás contraseñas para los bancos y bueno, también nos toca manejar contraseñas con nuestro... Eh, dispositivo Apple con nuestro iPad en este video les voy a mostrar tres métodos para que ustedes puedan desbloquear su iPad sin la necesidad de la contraseña, así que comencemos. Bueno chicos, el primer método que podemos utilizar es la herramienta oficial de Apple, conocida como iTunes ok, recuerden que bueno iTunes puede presentar fallas pero es una alternativa que no debemos descartar Después de haberlo descargado, instalado y ejecutado en nuestra computadora, vamos a conectar nuestro iPad con el cable USB. Y vamos a seleccionar nuestro teléfono justo aquí en este apartado, le damos clic en nuestro iPad. Nos aseguramos de que en la sección izquierda tengamos la sección de resumen marcada. Le damos clic allí y aquí vamos a ver toda la información de nuestro iPad. Ahora simplemente tenemos que darle clic donde dice restaurar iPad. Luego nos va a soltar este mensaje de advertencia. Simplemente confirmamos dándole donde dice restaurar. Aquí aceptamos los términos y condiciones. Y ya posteriormente lo que va a hacer iTunes es descargar la última versión del iPad para restaurarla y al mismo tiempo actualizarla. Yo sin embargo les recomiendo que si ustedes tienen ya el sistema operativo descargado. Lo seleccionen de su computadora para ello. Van a mantener la tecla Shift de su teclado mientras presionan el botón de restaurar iPad. Para que iTunes les deje seleccionar la versión descargada que en este caso es esta iPad en la última versión. Eso sí, la versión tiene que coincidir con la última que Apple está firmando. Y ya luego le damos clic donde dice restaurar. Lo que va a hacer iTunes en este caso es extraer el software y va a proceder con la restauración. Ya luego de finalizar la restauración, lo que viene siendo nuestro iPad se va a reiniciar varias veces hasta que nos muestre la pantalla de configuración. Y ya luego podemos configurar un código nuevo. Este sería el método oficial, pero no es el más recomendable realmente. Bueno chicos, el segundo método que podemos utilizar en este caso para desbloquear nuestro iPad... Ok, sin la contraseña, sin el código de seguridad Es mediante buscar mi iPhone Este proceso lo podemos realizar en otro dispositivo de iOS En otro iPhone, iPod o iPad O también lo podemos hacer en nuestra computadora Ok, mediante la página de iCloud Aquí yo lo que voy a hacer es utilizar mi teléfono, el iPhone Pero si tienen una computadora pueden acceder a la página de iCloud.com Y acceden al Apple ID, a su cuenta de Apple Que tienen... En este caso vinculada con el iPad Aquí si lo van a hacer desde otro dispositivo de iOS como es un iPhone Ustedes simplemente acceden a la aplicación de buscar Entonces se meten en buscar y aquí en buscar le dan donde dice dispositivos Aquí en dispositivos van a seleccionar el iPad ¿ok? Que en este caso está acá, iPad de Carlos Lo selecciona y ya simplemente vamos a buscar la opción que dice borrar este dispositivo eh, lo tenemos justo aquí abajo al final, todavía nos pide el código, cierto pero como no lo conocemos no lo recordamos, entonces acá tenemos que darle donde dice borrar este dispositivo aquí abajo en nuestro teléfono o en nuestra cuenta de iCloud ya luego le damos en continuar ok, aquí le damos en siguiente le damos en borrar aquí nos pide lo que viene siendo la contraseña de nuestro Apple ID y una vez colocada la contraseña del Apple ID le damos a Intro para continuar y ahí ya se está encargando de lo que viene siendo borrar el iPad ok ahí ya lo está eliminando Está eliminando el dispositivo y fíjense que en este caso lo que viene siendo el iPad se reinicia. El iPad se reinicia y ocurre como una especie de bug, de error, pero no. Aquí el iPad simplemente se va a reiniciar y de esta manera hemos restaurado nuestro iPad. ¿Ok? Ya lo hemos en teoría desbloqueado sin la contraseña. Ya una vez que se reinicie esperamos a que vuelva a iniciar nuevamente. Y bueno, ya después de que se reinicie, tenemos que volverlo a configurar, ¿ok? Pero ya en esta configuración vamos a necesitar colocar lo que viene siendo un nuevo código de seguridad. Bueno, primero seleccionamos el idioma. Luego el país. Es importante tener en cuenta que acá tenemos el bloqueo de activación de iCloud pero como nosotros ya sabemos cuál es nuestro Apple ID y nuestra respectiva contraseña la colocamos y luego le damos en siguiente. Ya luego de activar el iPad nuevamente lo que vamos a hacer es terminar la configuración, le damos en continuar y aquí vamos a colocar un nuevo código de seguridad pero que sea más fácil de recordar para nosotros y difícil de adivinar para los demás. Y bueno ya a partir de aquí terminamos la configuración Express, le damos en continuar, le damos en continuar, si deseamos utilizar el llavero de iCloud, aquí le damos en continuar, si deseamos compartir eh, lo que viene siendo las estadísticas con los desarrolladores y ya finalizamos dándole en continuar, continuar, continuar y le damos en empezar. Y ya vamos a tener acceso nuevamente a nuestra iPad, pero ya con un nuevo código de seguridad configurado. Entonces nosotros acá ya podemos colocar nuestro nuevo código de seguridad. Y bueno, ya sin ningún problema, la vamos a poder desbloquear. Y ya es cuestión de respaldar nuevamente la información con una copia de seguridad. Bueno chicos, el tercer método es el mejor método que pueden utilizar para poder desbloquear su iPad sin la necesidad de la contraseña Para eso vamos a utilizar nuestro programa llamado tinoshare for ukey El cual toda la información estará en la descripción del video Una vez que lo hayan descargado, instalado y obtenido la licencia Vamos a ejecutar este software como administrador Una vez que nosotros tengamos el programa Ejecutado en la computadora, bueno aquí tenemos distintas opciones como es eliminar ID de Apple, quitar tiempo de uso o incluso podemos omitir MDM Pero en este caso la opción que nos interesa es esta, desbloquear el código de seguridad que simplemente quita el código de bloqueo Entonces le damos clic donde dice iniciar, fíjense que aquí ya me detecta el dispositivo conectado, ok? Entonces aquí le damos clic donde dice iniciar para iniciar con el proceso Ahora lo que va a hacer el programa en este caso es detectar la última versión que Apple está firmando Y nos da la opción de descargarla Si nosotros ya tenemos la versión descargada en nuestra computadora En este caso podemos eh, importarla ¿okay? Para eso le damos clic acá donde dice importar firmware local Le damos clic allí Aquí le damos en examinar Ya posteriormente buscamos el archivo Y una vez seleccionado le damos clic en abrir Aquí luego le damos en iniciar Ahora lo que va a hacer el programa primero es verificar que el software seleccionado o el software descargado corresponde a la última versión que Apple está firmando. Una vez que el proceso finalice lo que va a hacer el programa de TinoShare4UKey es comenzar a quitar el bloqueo de activación. Entonces esperamos aquí. A que termine este proceso Ya aquí como pueden observar Lo que va a hacer el programa de TinoShare4UKey Es descomprimir el archivo descargado O el archivo seleccionado Que tiene que ser la última versión Que Apple esté firmando en estos momentos Entonces aquí esperamos a que este proceso también finalice Y bueno chicos, ya cuando aparezca esta pantalla Esto quiere decir que ya el iPad se ha restaurado con éxito Entonces ya aquí lo único que tenemos que hacer es simplemente eh, configurarlo nuevamente, absolutamente todo. Y bueno chicos, ya lo único que resta es volver a configurar el iPad. ¿okay? Para configurar el iPad simplemente eh, presionamos el botón de inicio. Ya luego seleccionamos lo que viene siendo el idioma. Seleccionamos el país. Y bueno chicos, después de tener acceso a internet, después de haberla conectado al wifi. Y después de colocar su Apple ID y contraseña, le dan simplemente en continuar y aquí ya vamos a poder colocar un nuevo código, ¿ok? de seguridad. Entonces colocamos el código, lo confirmamos y terminamos de configurar el iPad. Aquí colocamos si vamos a restaurar o no una copia de seguridad. Aquí podemos colocar lo que viene siendo eh, en nuestro Apple ID con nuestra respectiva contraseña. Y bueno, ya aquí simplemente terminamos de configurar el iPad. Ok, le damos en continuar. Aquí le damos también en continuar para mantener el iPad actualizado a la última versión. Aunque también podemos configurar lo que viene siendo la actualización de manera manual. Aquí también configuramos el llavero de iCloud si queremos o no queremos activar el llavero de iCloud para nuestras contraseñas en nuestra cuenta de iCloud y bueno ya terminamos lo que viene siendo el resto de las configuraciones ya luego le damos aquí en continuar continuar para compartir con los desarrolladores continuamos continuamos continuamos y le damos en empezar y listo ya tenemos acceso a nuestro ipad ya incluso podemos bloquearla okay. Y ya nos va a pedir lo que viene siendo nuestro nuevo código. Y listo. Súper fácil y súper sencillo. Así que pues nada, yo el video se los dejo hasta acá. Espero que les haya gustado. No olviden que de ser así apoyarnos con un like, un me gusta. Recuerden que soy Carlos Vallejo del canal de Tinochel Spanish. Nos estamos viendo en una próxima ocasión. Muchas gracias y hasta pronto. Bye, bye.